Y sin afectar vamos a ver los qué niveles dice la de DP, Francis, sobre, sobre la apertura de las escuelas, tenemos a Arismendi la antigua. Eh, vamos a ver, está de, con Robert Frías, dirigente de la ADP. Adelante, Arismendi. ¿Qué dice ADP sobre la apertura de las escuelas de manera presencial? Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el Politécnico Vicente Aquilino Santos de San Francisco de Macorís, acompañado de eh, Robert Frías, quien es secretario de organización de la ADP de esta seccional Duarte. Robert, sobre el planteamiento que hace Educa, los cuales reiteran una vez más el inicio de la docencia presencial ya para el mes de marzo, de una manera gradual. ¿Cuál es la posición de la ADP en torno a este planteamiento? Bueno, eso expresa y demuestra una vez más eh, los intereses eh, de EDUCA y ese sector empresarial eh, que ciertamente está representado en EDUCA. Ya exprimieron los recursos de capacitación en, en manejo y herramientas tecnológicas de los, para los docentes, en la compra y contrataciones de dispositivos tecnológicos. Entonces, como último recurso ya para exprimir eh, del presupuesto de educación, queda la venta de útiles escolares ya como uniformes, zapatos y material gastable y ya esto es lo último que quiere hacer EDUCA para quedarse con todos los recursos eh, del 4% que es, ha sido resultado de la, de la lucha de este pueblo. Nosotros desde el sindicato condenamos esa actitud de EDUCA y nos preguntamos entonces, ¿por qué EDUCA en vez de estar proponiendo docencia o reintegrarnos a la semipresencialidad o presencialidad. No cuestiona y le exige a este gobierno, a este ministro de educación, que hagan factible o viable la llegada de los cuadernillos de segun, del segundo y el tercer cuadernillo, que ni siquiera de manera digital están eh, lo han trabajado. El segundo cuadernillo ni el tercero, pero Mientras esto sucede, en, la, en los programas de radio y televisión sí se está trabajando un supuesto contenido que los estudiantes pues no tienen acceso para hacer los trabajos que se están programando desde la radio y la televisión. Es decir, que en esta seccional eh, todavía no han llegado los cuadernillos. No, no en esta seccional. En el país completo no hay no ha llegado el, ni el segundo ni el tercer cuadernillo, ni siquiera ni en físico, ni mucho menos en digital. Entonces, en... Eh, Dentro de todas estas dificultades que tiene el Ministerio de Educación y el, y el Estado Dominicano en materia educativa, nos sorprende, bueno, no nos sorprende porque esa es la forma, es el radio de acción de ese sector empresarial que solo se interesa por extraer la mayor cantidad de recursos del erario público y del presupuesto nacional. Nosotros condenamos esa actitud y mantenemos una decisión firme y es la siguiente, exigirle a las autoridades que den respuestas inmediatas a las necesidades que tiene eh, la educación pública dominicana. Y que, de esta manera entonces, crear las condiciones para el retorno a la docencia, porque nosotros reiteramos una vez más que no nos oponemos al retorno a la semipresencialidad o presencialidad. Ahora bien, cuando estén dadas las condiciones, cuando el gobierno... Y el Ministerio de Educación cree en las condiciones para que esto pueda ser factible y pueda ser viable. De lo contrario, hasta que el, desde el Estado no se cree una política y se generen las condiciones, nosotros eh, como sindicato y esta sesional de San Francisco de Macorís decimos que no hay retorno ni a la semipresencialidad ni a la presencialidad. Es un, es un compromiso del gobierno de resolver eso. Cuando esto esté resuelto, entonces retornaremos a la semipresencialidad o presencialidad como se ha planteado. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Robert Free en torno a, esta, eh, a este polémico planteamiento de EDUCA sobre el regreso gradual a las aulas de los estudiantes en medio de esta pandemia del COVID-19. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Aris por ese informe. Sí, y así es. Siguen ahí durmiéndose los laureles, pueblo. Te cogieron 50 mil millones de pesos y ya en tres meses quieren abrir las escuelas. Es decir que no funcionó, pero mientras tanto, los le están llenaron en los, bolsillos. los bolsillos de cuarto a una cuanta gente de este país. Qué, y llegan durmiendo qué cosa, ahí. Eh. Bueno, eh, señores, Mientras aparece ¿cómo? Luis Abinader y el ministro en un anuncio todos los días que no debería salir. No. Eh, ellos como si fueran los dos padres de la patria. Tú lo has visto, no, ¿no? Eso. Aparece el ministro. eh Óyeme, ¿qué 4%? Y, y Luis Abinader caminando, el Mira, internacional. Ya, ya. Y la, como 4% que, los, 4 que ha dado para mucho? Los padres la patria son ellos dos. Mira. Ha, dos, dos, dos señores. El, 50 el, mil millones de pesos que lo tiraron por... El 4% ha dado para mucho, al punto... Que...